Es la principal competición de automovilismo internacional y el campeonato de deportes de motor más popular y prestigioso del mundo. La entidad que la dirige es la Federación Internacional del Automóvil desde septiembre de 2016 tras la adquisición de Formula One Group. La empresa estadounidense Liberty Media es la responsable de gestionar y operar el campeonato. A cada carrera se denomina Gran Premio y el torneo que las agrupa es el campeonato mundial de la Fórmula 1. La mayoría de los circuitos de carreras donde se celebran los grandes premios son autódromos aunque también se utilizan circuitos callejeros y anteriormente se utilizaban circuitos ruteros. A su vez, los automóviles utilizados son monoplazas con la última tecnología disponible, siempre limitadas por un reglamento técnico. Algunas mejoras que fueron desarrolladas en la Fórmula 1 terminaron siendo utilizadas en automóviles comerciales como el freno de disco. El inicio de la Fórmula 1 moderna se remonta al año 1950 en el que participaron escuderías como Ferrari, Alfa Romeo y Maserati. Algunas fueron reemplazadas por otras nuevas como McLaren, Williams, Red Bull y otras que volvieron como Mercedes que se han alzado varias veces con el Campeonato Mundial de Constructores. Por su parte, los pilotos deben contar con la super licencia de la FIA para competir que se obtiene por los resultados en otros campeonatos. Si este video te fue útil, no olvides de suscribirte a este canal, dar un like y comparte este video con tus amigos para que más personas puedan ver este video. El siguiente video te va a interesar. Te lo dejo por aquí. No te lo pierdas. Nos vemos en la red. Chao, chao.